Da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer Hola a todos, pela de exoneraciones legislativas El tema que comparto con ustedes este día aquí en TVNCTV Es escrito por Juan Mónica De 32 senadores, solo 6 solicitaron exoneraciones de vehículos en el Ministerio de Hacienda para el periodo 2020-2021 por un monto total de $788,981, que representa un sacrificio fiscal por más de $25 millones y de un 81% de la nómina senatorial que no recibió ese privilegio inconstitucional. Es decir, 26 senadores, 16 del PRM, 9 de la Fuerza del Pueblo y uno independiente decidieron no acogerse a la ley que le aprueba a los congresistas dos exoneraciones cada dos años y de aquella ley que aunque no se cumple limita el precio de los vehículos en mil dólares. De los seis privilegiados, dos son del PRM. Héctor Acosta, el Torito, senador por Monseñor Noel, importó una jipeta Mercedes-Benz G63 AMG 2021 por 71,445 dólares. E Iván Silva Fernández, PRM de la Romana, compró un Mercedes-Benz S350L 2021 por $116,296 dólares. Dos, pertenecen a la membresía del PLD. Aris Iván Lorenzo Suero, senador de Elías Piña, compró en el exterior Mercedes-Benz G63 AMG 2021 por 147.301 dólares. Y el comunista Prince Halls importó dos vehículos, Jeepeta Mercedes-Benz G500 2021, por 101.885 dólares y un Porsche 911 Targa 4. 2021, por 103.205 dólares. Otro senador privilegiado es el reformista Ramón Rogelio Genao de la Vega, quien importó Jeepeta Mercedes Benz 2021, por 189.450 dólares. Y el senador por San José de Ocoa, al parecer independiente, quien compró una camioneta Ford F-150 2020 por 59,399 dólares. Por primera vez en más de 20 años, el senador de Peravia no recibió los beneficios de la Ley de Exoneraciones ni se prestó para violar los límites ni el endoso ilegal de los senadores y no exoneró ningún vehículo 2020-2021. Lo mismo hicieron los tres diputados de Baní. De 190 diputados, 89 fueron favorecidos con vehículos exonerados 2021 por un monto de $13.336.962 millones de dólares, que es un sacrificio fiscal de 446,936,000 624 pesos, lo que representa el 48% de estos. 82 diputados son de provincia, 4 del Parlacén y 3 de Ultramar. En el Parlacén recibieron exoneraciones Silvia García Polanco, una jipeta Mercedes Benz 2021, por 123,155 dólares. Santiago de Jesús Rodríguez, una Jipeta Mercedes-Benz 2021 por 210 mil dólares. Namibia Angola B10, un Mercedes-Benz 2021 por 105 mil 981 dólares. Y José Antonio Alfonseca Zuncar, un Mercedes-Benz por 115 mil 797 dólares. De ultramar fueron privilegiados. Adelis de Jesús Olivares con una jipeta Mercedes-Benz 219 por 188 mil dólares. Alfredo Antonio Rodríguez una jipeta Mercedes-Benz 2021 por 118 mil 347 y Serbia Augusta Familia una jipeta Lexus 2022 por 54 mil 230 dólares. Las más costosas las recibieron Gaby Enrique Corporán de Samaná, una Lamborghini Huracán Spider 2021 por 290 mil dólares. Heriberto Aracena Montilla, Distrito Nacional Bentley Continental 2020, por 281 mil 998. El Pidio Baez de N. Ferrari F8 Spider 2021. Por 279,280 y José Moises Ortiz Rolls, Roy Phantom, 215 por 279,179 dólares. De los exonerados más conocidos están Elías Wessing Chávez de Santo Domingo, un Lamborghini Huracán 2016 por 160,333. El profesor Eduardo Hidalgo de Santo Domingo, un Land Rover Rover Rangers 2021 por 127.775 dólares. Máximo Castro Silverio Santiago Lamborghini Huracán por 185.356 y Rubén Maldonado Santo Domingo una Jeepeta Lexus por 100 mil dólares entre los diputados vinculados en caso de narcotráfico y de la operación Falcón figuran exonerados Héctor Darío Félix Félix de Pedernales Mercedes Benz 500 por 88.690 dólares y Rosa Amalia Pillarte López de la Vega una jipeta Mercedes Benz por 178 mil dólares. Los más humildes y económicos al exonerar sus vehículos, fueron adquiridos por Eugenio Cedeño de La Romana, una Jipeta Lexus por 54.825 dólares, Carlos Alberto Amarante de Santo Domingo, una Jipeta Lexus por 58.300 y Ana María Peña de Santo Domingo, un Mercedes Benz por 87.000 dólares. Hasta septiembre del 2021, ninguno... De los tres diputados de la provincia Peravia, Julito Fulcar del PRM, Luis Baez PRM y Mercedes Rodríguez del PLD han sido favorecidos por exoneraciones de vehículos. Esperamos que esos 89 diputados y los senadores en el 2022 sean menos o nada. Por culpa de este grupo minúsculo de legisladores que ilegalmente se apropian de nuestros impuestos mediante endosos a empresarios o dealers el estado ha dejado de percibir más de 471 millones y aunque se redujo en 2021 es una pela impositiva que debe terminarse así no vamos para ningún lado porque estos políticos han llegado a robar a desfalcar y a destruir a la república dominicana entiende lo país de una vez y por todas, te siguen cogiendo de pendejo. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en en TVNCTV. Compartan, suscríbanse, rieguen la voz. Hasta entonces.